ítem SCP-7170 Nivel 3 Confidencial Clasificación del objeto Euclid Sitio asignado Sitio 400 Director, directora del sitio Director Adam Desmond Jefe, jefa de investigación Ninguno Destacamento asignado Ninguno PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE CONTENCIÓN Con la aprobación del director del sitio 400, SCP-7170 ha recibido permiso para mantener su empleo a largo plazo con la Fundación. Sin embargo, debe informar y registrar cualquier tipo de ocurrencia en la que haya prevenido su muerte. Por orden del Comité de Ética, las propuestas que incluyen la utilización de SCP-7170 como un sistema de alerta temprana serán denegadas de forma inmediata, debido a la preocupación de que afecten permanentemente su productividad en el trabajo y su moral en general. Descripción SCP-7170 es la designación dada a la técnica Jefe Naamén Delholm, Jefa delegada del Departamento de Investigación Tartárica y Demonológica, SCP-7170 es una mujer adulta caucásica de ascendencia británico-tailandesa, de 176 centímetros de altura, con ojos azules y pelo largo y castaño. Siempre que SCP-7170 fallezca de cualquier manera posible, su conciencia actual, específicamente sus conocimientos, recuerdos, y experiencias actuales viajarán temporalmente atrás en el tiempo aproximadamente 30 segundos antes del momento preciso de su fallecimiento. Debido a esto SCP-7170 tendrá alrededor de 30 segundos de margen para evitar su propia muerte mediante cualquier método que sea necesario, ya que técnicamente SCP-7170 ya lo ha previsto y, en última instancia, la ha anticipado. Por ello, esta habilidad haría que SCP-7170 fuera prácticamente una clara evidente de su propia muerte. Anexo 7170-1. Sucesos notables reportados. Lo siguiente es un registro parcial de las muertes evitadas, compuesto principalmente por informes realizados por la propia SCP-7170. Fecha y hora 2 de enero de 2018 11.40 pm Descripción del evento Mientras estaba en la cafetería, SCP-7170 resbaló accidentalmente a causa de una cáscara de plátano, lo que provocó que se golpeara la cabeza con un cubo de basura metálico y muriera al romperse el cuello a la altura de la base del cráneo. Método de prevención. Después de... revivir, SCP-7170 se limitó a evitar la cáscara de plátano y posteriormente respondió al consejero Finlay North por no haber limpiado la cafetería durante su turno. Notas... ninguna. 29 de septiembre de 2018. 9.19 a.m. Al intentar resbalar la corriente de una unidad eléctrica situada en su propia oficina, SCP-7170 se electrocutó con un cable defectuoso y murió a causa de una disritmia cardíaca. Después de revivir, SCP-7170 se alejó rápidamente de la unidad eléctrica y solicitó al personal de la sección de mantenimiento que la reparara adecuadamente. La unidad eléctrica fue eventualmente reparada sin incidentes. 9 de junio de 2019 308 AM Un explosivo colocado por un infiltrado de la insurgencia del caos detonó en el laboratorio de investigación demoníaca, lo que provocó la muerte de varios miembros del personal de la fundación y de SCP-7170 debido a la caída de los escombros, según SCP-7170, este evento también causó la liberación de varias entidades tartáricas hostiles, que rápidamente invadieron todo el laboratorio de investigación. Después de revivir por segunda vez, SCP-7170 fue capaz de poner el laboratorio de investigación bajo un encierro de emergencia y activar por sí misma el RCA del sitio, logrando contener de nuevo a todas las entidades tartáricas liberadas. Se descubrió que, durante el incidente, SCP-7170 sufrió múltiples y profundas laceraciones en los brazos y el torso, posiblemente a causa de las entidades tartáricas que intentaron detenerla. Fue enviada rápidamente a la Enfermería de Salud y Patologías para recibir tratamiento. 13 de junio de 2019 4.56 AM Véase el anexo 7170-2 Desconocido Ninguno Anexo 7170-2 Registro de incidente El 13 de julio de 2021, mientras dirigía el desarrollo de la recién construida instalación de purificación demoníaca IPD-E del sitio 400, SCP-7170 tropezó accidentalmente con un cable metálico colocado descuidadamente y cayó hacia los niveles inferiores de la instalación. El cadáver fracturado de SCP-7170 fue recuperado de las profundidades del recinto de la IPD-E. Una investigación sobre cómo SCP-7170 pudo haber fallecido de esta manera condujo a la medición de la altura entre el lugar desde donde SCP-7170 cayó, inicialmente, y el suelo donde aterrizó, lo cual se determinó que era de aproximadamente 6 kilómetros de distancia. Esto hace que el tiempo de caída entre los dos puntos sea de alrededor de 35 segundos. Se pudo recuperar la libreta personal de SCP-7170, que, junto con un lápiz de grafito 2B sin punta, estaba presente en las manos del individuo al momento de su muerte. En la última página de la libreta, era visible una nota escrita de forma apresurada. La nota decía, No funcionó iteración 525. SCP-7170 ha sido reclasificado como neutralizado. La posibilidad de que SCP-7170 regrese en algún momento es actualmente incierta, Tachado. improbable.